Hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende a qué hora estés escuchando este video. Hoy luna en casa 4 en los signos de fuego. Aries, Leo y Sagitario. Pero antes te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube. Por favor, por favor, por favor. Eh, suscríbete, dale click a la campanita, déjame un comentario, activa el algoritmo para que me vea mucha gente, para que lleguemos a más gente. Bueno, esta luna en casa 4 no vibra tan bien como la luna de ayer que estaba en una casa relacionada con el aire, sino que está en una casa relacionada con el agua. Y para colmo, la luna, como ustedes ya lo saben, eh, es la regente de cáncer eso ya lo saben de antes si vieron las clases anteriores lo saben y cáncer es el cuarto signo o sea está relacionado con la casa 4, o sea que acá está con vibraciones muy fuertes entre ese fuego y esa agua que lo hace eh, bullir. Eh, creo que se dice bullir, y si no bueno ustedes ya saben que yo hablo mal Luna en casa 4, inseguros, emocionales y maternales. Ahora, si esa casa 4 está en Aries, son hostiles, son dinámicos, son autoritarios. Si esa luna está en Aries, ya lo saben, entusiasta, inocente, independiente, infatil, irritable, insensible. Por lo que podríamos estar ante una persona bastante emocional, que es muy entusiasta y dinámico, por decir algo, ¿sí? En cambio, si esa misma luna en casa 4, inseguros, emocionales y maternales, está esa casa 4 en Leo, prominente, dramático, espléndido, son las palabras claves. Luna en Leo, ¿sí? firme, confiado, justo, magnánimo, artístico, fatuo. Eh, por lo que podríamos decir que es bastante emocional, sí, por supuesto que le encanta lo artístico y que puede ser muy dramático en sus expresiones. Bien, ahora, si esa misma luna en casa 4, que es insegura, emocional y maternal, estuviera la casa 4 en Sagitario, idealista, generoso, derrochador, y la luna en Sagitario, también está relacionado con el idealismo, con lo expansivo, con lo sensitivo con lo inestable, con lo inoportuno y con lo irresponsable, podemos decir que estamos ante una persona tal vez insegura, derrochadora, que esos, que esos eh, inoportunos cambios lo hacen irresponsable. Ven cómo fui usando todo, eh, todas las palabras claves o alguna de las palabras claves para cada cuestión. Bueno, espero que sí que te esté gustando esta dinámica y que estés aprendiendo mucho sobre lo básico que tenés que saber de astrología. Esto es lo más básico y es también lo más difícil. Si tenés un buen cimiento, lo demás viene solo. Te invito a que entres a patagoniaastral.com, nuestra página de internet. Chao, hasta mañana. Que tengas un día maravilloso.